El ministro de Salud Rodolfo Rocabado informó que desde la gestión 2005 el incremento en el presupuesto de salud en el país ascendió siete veces. El titular de esta cartera manifestó que hasta la gestión 2005 en gobiernos neoliberales solo se invertía alrededor de 300 millones de bolivianos. Sin embargo, hasta la gestión 2018 se incrementó las inversiones a más de 1.200 millones de bolivianos. Estas inversiones fueron parcialmente para la otorgación de nuevos ítems en salud para profesionales médicos, enfermeros y otros. Hizo referencia además a que en la gestión 2005 los ítems solo llegaban a 15.000 cuando hasta la gestión 2018 llegan a 32 mil ítems. Además de la construcción de hospitales que en la gestión 2005 solo se registró 2.700. En 12 años del gobierno del presidente Evo Morales se incrementó a más de 1.000 hospitales, llegando así a 3.700 hospitales a nivel nacional de primero y segundo nivel. Las políticas adoptadas por el gobierno nacional además lograron reducir las tasas de mortalidad infantil a más del 50% y la materna a más del 90%. Se prevé además que con esas políticas se llegue abastecer de nuevos hospitales. El gobierno nacional tiene proyectado una inversión superior a los 140 millones de dólares, además para la construcción de tres centros de salud de medicina nuclear.